Segundo de Crónicas, capítulo 4 Salomón hizo un altar de bronce de 20 codos de largo, 20 de ancho y 10 de alto. Hizo un mar de metal fundido, 10 codos de diámetro, 5 de altura y 30 de circunferencia. Debajo de ella había toros ornamentales a su alrededor, 10 por codo. Estaban en dos filas cuando todo estaba fundido. El mar estaba sostenido por doce estatuas de toros, tres orientadas al norte, tres al oeste, tres al sur y tres al este. El mar estaba colocado sobre ellos, con sus espaldas hacia el centro. Era tan grueso como el ancho de una mano, y su borde era como el borde acampanado de una copa o de una flor de lis. Contenía 3000 baños. También hizo 10 pilas sobre carros para lavar. Colocó cinco en el lado sur y cinco en el norte. Se usaban para limpiar lo que se usaba en los holocaustos, pero el mar lo usaban los sacerdotes para lavarse. Hizo diez candelabros de oro, como se había especificado, y las colocó en el templo. Cinco en el lado sur y cinco en el norte. Además, hizo diez mesas y las colocó en el templo, cinco en el lado sur y cinco en el norte. También hizo cien pilas de oro. Salomón también construyó el patio de los sacerdotes, el patio grande y las puertas del patio, y cubrió las puertas con bronce. Colocó el mar en el lado sur, junto a la esquina sureste. Irán también hizo las ollas, las palas y las pilas. Irán terminó el trabajo que había estado haciendo para el rey Salomón en el templo de Dios. Las dos columnas, los dos capiteles en forma de cuenco en la parte superior de las columnas, los dos juegos de redes que cubrían las dos casoletas de los capiteles de la parte superior de las columnas, las 400 granadas ornamentales para los dos conjuntos de red, dos filas de granadas para cada red que cubrían las dos casoletas de los capiteles de la parte superior de las columnas, los carros de agua y las pilas de los carros de agua, el mar y las doce estatuas de toros que los sostenían, las ollas, las palas, los tenedores y todo lo demás. Todo el trabajo de metal que Hiram hizo para el rey Salomón, para la casa del Señor, era de bronce pulido. El rey los fundió en moldes de arcilla en la llanura del Jordán, entre Sucot y Sereda. Salomón hizo tantas de estas cosas que no se podía medir el peso del bronce utilizado. Salomón hizo también todo lo que se utilizaba en el templo de Dios, el altar de oro, las mesas donde se exponía el pan de la presencia, los candelabros de oro puro y sus lámparas que debían arder delante del lugar santísimo, tal como se había especificado, las flores decorativas, las lámparas y las pinzas, todo de oro macizo, los adornos para las mechas, las jofainas, los platos y los incensarios, todo de oro, y las puertas del templo las puertas interiores del lugar santísimo y las puertas de la sala principal, todas cubiertas de oro.